Hola no gente de YouTube, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo video donde vamos a grabar la apertura de tres cofres, uno mágico y dos legendarios del pase de batalla. Empecemos. Empecemos el mágico. Vamos a ganar por el desafío de Huitzac. y no nada bueno. bueno vamos a abrir los de la princesa perfecto No, bueno, ya lo teníamos. Vamos a aprovecharlo, negro. ¿La de lava. Maldito negro, moricón. No, sí Vamos Y ahora nos queda un poco acá. Compramos al leñador. Bueno, vamos a terminar el torneo Witza con mi mazo, que es el ideal. Yo apenas puedo comprar una puente y acá ya... ¿Acaso no lo viste venir? ¡Esto es Esparta! ¡Ja! ¡Gay! Esos bastardos me mintieron. Yo soy inevitable. Déjame morir con dignidad. Ahora sí viene lo chido. Bueno chicos, aquí dejamos el video para, para el próximo día vamos a tener todo el chispitas a nivel 2, o sea, a nivel 10, la carta legendaria. Hasta la próxima chicos, bye bye.